A veces la vida es muy compleja, te salen los problemas por las orejas. Cosas que no tienen importancia, se convierten en crímenes a distancia. Cosas que no tienen importancia, se convierten en crímenes a distancia. A veces, cuando estás más tranquilo, quieres y deseas a tus amigos, lejanos por muchísimas circunstancias, y parecen enemigos a distancia. Lejanos por muchísimas circunstancias, y parecen enemigos a distancia cuánto daño que hacen las lejanías cuántas cosas aprendes que no sabías cuánta tristeza puede producirte el que no te comprendan los que tú elegiste vivimos mundos tan diferentes hoy antes quizás. Era mejor la comunicación. Ahora podemos tener contacto visual. Pero preferimos ni siquiera mirar. Molesta cualquier cosa o circunstancia. Así es la comunicación a distancia. La tienes a la mano y si la usas...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 Cuánta tristeza puede producirte el que no te comprenda a quién elegiste.